Durante más de 11 años te acompañamos criticando lo malo y aplaudiendo lo bueno de la televisión latinoamericana. Por eso llegó la hora de un gran cambio que logrará consolidar y ayudar a la televisión chilena y latinoamericana a salir de sus dilemas. A partir de ahora, la televisión camaño es TVenserio.com una visión latinoamericana de nuestra televisión.